Que de chiquito no pude hacer, dale besame, ven y atrápame, que ahora tú sabemos bien lo que vamos a hacer. Bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer